En este video estaremos realizando unos MLGs de menor dificultad a mayor dificultad. De un simple bota drop hasta una jugada extrema. ¿Podrías superar estos retos? Y por cierto queríamos decirles que poco porcentaje de la gente que ve en nuestros videos está suscrita. Así que si eres nuevo en este canal agradeceríamos que te suscribas y dejes un like. Y si quieres aparecer como el crack de Sorkun, lo único que tienes que hacer es usar nuestra skin de Minecraft. Link en la descripción. Y ahí tengo un DL casqueroso que no sabe nada. Bueno entonces nos encontramos aquí arriba porque vamos a hacer el primer MLG MLG porque va a ser el más fácil, va a ser el más común que viene a ser el MLG del Wat Así que bueno nomás vamos a intentarlo. Miren, no hay cortes y. 31, nos tiramos. Ay no dio, y listo. Fácil. En este siguiente MLG lo que vamos a hacer, va a ser un MLG más complicado, lo que vamos a hacer es saltar, tirar el cubo de agua y luego cogerlo en el aire para hacer water drop, no sé qué tal me saldrá, vamos a entrar lo cogemos, eso, ¡Fua! nice, en este MLG haremos algo más difícil, recontra complicado, que va a ser tirarnos, saltar en el slime, Abrir un cofre con un cubo de agua, coger el, el cubo de agua y water drop. Eh, vamos a ver qué tal nos sale, no sé, a ver. Ya está todo gente, ahora sí si vamos a intentar a ver a la primera. Nos tiramos con un 360 fachadísimo. Cogemos el cubo de agua y. ¡No! ¿Qué? ¡No! Segundo intento, no pasa nada. Por si te de decir que este MLG lo he sacado de arroba soyfluffly. De la calidad... Bueno gente, vamos con el 360, ya está. Cogemos el cubo rápido, rápido, rápido. Eso. Nice. Eso, eh. Es que no pudo el MLG conmigo. Ah. Es que solo practicar un poquito los MLGs, así que... Está bien. Eso, sí, gente, como pueden ver, nos encontramos en el siguiente lugar para hacer el siguiente MLG. Buah. Bueno gente, ahora sí lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer va a ser tirarnos, poner un bloque de slime. Y cuando lo pongamos, vamos a rebotar y water drop. No sé qué tal nos saldrá, pero bueno, vamos a intentar. XY. 3-1, nos tiramos y vamos. ¿Qué? ¿Cómo? Nos tiramos uh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No pasa nada, fallos técnicos. nos tiramos Slime y Water Drop, Picardo. Vámonos. Eso. Perfecto. Piola. Al fin, eh, al fin. Nivel difícil y en este MLG les traigo algo mucho más complicado que va a ser la jugada Dream, solo que sin craftear el barco o bote. Lo que vamos a hacer va a ser tirarnos y poner el bote antes de caer. La verdad es algo un poquito difícil, pero no es... No, no puede... <risa> Uy, no bueno, a ver, okay. loco. Bueno, gente, siguiente MLG: MLG extra. En este MLG haremos una jugada en la que voy a montarme en un cerro y bajar. Es algo muy extraño, de hecho, me da pena el cerro, pero ahí vamos. Adiós. <risa> no bueno, lo, lo logramos, pero a ver, todos en el chat. F por el cerdo. Pero bueno, ni modo, vamos por el último MLG. Mm, mm, Nivel imposible, gente. Este es, va a ser el último MLG. Y Ay, ahora... Llor, llor, te tiro, te tiro con la agüita. Que no, pesado. Bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer va a ser tirarnos y poner una escalera antes de caer. A ver. Si lo logramos, no lo sé. Vamos a intentarlo. ¡Ay, <muchas> no! Ser, no, no ¡Sí! Uy, ¡Le salió! ¡Oh, le no! Bueno, gente, eso fueron todos los MLGs. Bueno, chicos, ese fue el video de hoy y les dejaré una meta de 25 likes para la parte 2 de este video. Eso fue todo, me despido, chao.